Bienvenidos a Entropía Divina Mi nombre es Pablo Yo te voy a guiar durante esta meditación Durante la infancia Aprendiste a relacionarte con el mundo Desarrollaste los programas que han definido la forma En la que reaccionas ante las situaciones que la vida te presenta mucho de esto lo aprendiste de los adultos que te rodeaban. Sin embargo, no siempre es posible o adecuado reaccionar de cierta manera ante los eventos cotidianos, puesto que estos programas no representan quién eres tú en realidad debido a que no son tuyos. Por eso has entrado en conflicto contigo mismo y los días se llenaron de oscuridad porque no has encontrado la comunión entre el adulto que eres hoy, el adulto que deseas ser y el niño que fuiste. En esta meditación voy a ayudarte a conectarte con ese niño que vive dentro de ti. Él sabe muy bien cuál es tu misión en esta vida, puesto que, cuando eras niño, estabas más cerca del Creador, lo que resulta lógico por el hecho de que durante la infancia no llevabas las cargas que, cuando adulto. De niño, vivías en contacto con tu verdadero ser, Eras consciente del momento presente y te encontrabas en sincronía con tu intuición. Conectar con tu niño interior te hará capaz de desarrollar nuevos programas mentales a partir de las virtudes que desees desarrollar, las cuales serán activadas a través de tu fuerza de voluntad para así alcanzar tu máximo potencial en esta vida. Encuentra un lugar cómodo y silencioso, de preferencia oscuro, en donde sea poco probable que te interrumpan. Puedes realizar esta meditación cada vez que lo necesites. Siéntate, o recuéstate, pero hazlo con la espalda recta. Espalda recta, pero relajada. Muy bien. Realiza una respiración profunda, inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca. Perfecto. Ahora, Cierra tus ojos lentamente. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Sigue respirando lenta y pausadamente. Permite que el aire fluya de manera natural, sin presión. Sé consciente del peso de tu cuerpo sobre la superficie donde te encuentras y de manera muy breve realiza un pequeño chequeo de tu cuerpo ¿Cómo se siente hoy? No lo pienses mucho, solo siéntelo y sigue respirando lenta y pausadamente Muy bien Inhala profundamente, tan profundamente como sea posible para ti. Retén el aire por unos segundos y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número 3, tres, tres veces. Nuevamente inhala profundamente. Retén el aire por unos segundos. Y al exhalar, imagina y repite mentalmente el número dos, tres veces. Una vez más, inhala tan profundamente como sea posible para ti. Retén el aire por unos segundos, sin tensión. Y al exhalar, visualiza y repite mentalmente el número uno, tres veces. Muy bien. Ahora te encuentras más relajado, más relajada. Tu cuerpo y mente están en paz y una profunda sensación de calma invade todo tu ser. Muy bien. Sigue respirando lenta y pausadamente. Ahora vas a llevar toda tu atención a la zona de tu entrecejo. Percibe cómo se ilumina con cada respiración y, desde este estado de conciencia donde tu ser es envuelto por el espíritu que lo llena todo de amor, voy a pedirte que te imagines siendo un niño, una niña. Intenta visualizarte durante la infancia Ahora, dibuja una sonrisa en el rostro de esa pequeña persona y observa cómo esa sonrisa, luminosa como ella misma, comienza a expandirse hasta llenarlo todo con una luz cálida y confortable, muy confortable. Intenta mantener esa sensación y desde este estado vas a dirigirte al niño de tu ser, observándolo directamente a los ojos y le dirás, repitiendo mentalmente después de mí, lo siguiente. Gracias por estar aquí desde el principio gracias por guardar para mí los planos divinos que el señor todopoderoso ha diseñado para mí debes saber que eres suficiente y no necesitas de la aprobación de nadie puesto que has nacido inteligente y capaz te abrazo con todo mi amor y te doy permiso para que llenes mis días nuevamente con ilusión y propósito para gozar de la vida y dejarme guiar por la intuición que es mi conexión directa con el creador de toda la existencia para poder así cumplir con la misión que me ha sido encomendada en esta vida. Niño mío, eres amado y validado. Gracias, gracias, gracias. Realiza una respiración profunda inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca, muy bien, sigue respirando lenta y pausadamente, descansa en la agradable sensación del viento entrando y saliendo por todo tu cuerpo, perfecto. Ahora, para ayudarte a salir de este estado, voy a contar hasta 5. Al llegar a 5, abrirás tus ojos y te encontrarás con una nueva sensación de paz y plenitud, que a partir de ahora estarán contigo siempre y vas a encargarte de seguir llenando de amor compasión, comprensión y sentimientos de logro a tu niño interior que ahora sabes que se encuentra siempre contigo, porque así es y así será, gracias, gracias, gracias. Realiza una respiración profunda. 1. Sigue respirando lenta y pausadamente. 2. Vuelve a sentir el peso de tu cuerpo sobre la superficie en la que te encuentras. 3. Percibe los sonidos que te rodean. 4. Sigue respirando lenta y y pausadamente. 5. Abre tus ojos. ¿Cómo te sientes ahora? No olvides suscribirte y darle me gusta a este video para que pueda llegar a más personas que necesiten reconciliarse con su niño interior. Mi nombre es Pablo. Hasta la próxima.